Eh, hola chicos, soy Padrino Patrino Y vamos a jugar este juego que se llama Hellblade Un juego del 2017 eh, Ya tiene su año Yo en su minuto lo jugué con um, Erróneamente con mouse y teclado Hoy lo voy a intentar con mando Así que vamos para allá Comenzar una partida a darle voy a dejar el cronómetro aquí para no pasarme de los minutos, no creo que dure más de 45... 50 minutos el episodio eh... bueno, nos dan la bienvenida que ya había terminado, pero ahora empieza de nuevo. ¿Su cabeza está respirando? ¿Lleva una cabeza en la espalda? Es un juego de. que. que trata las sensaciones de una persona con. con psicosis o esquizofrenia, es que no, no lo tengo muy bien entendido. Pero colaboraron personas que padecían. alucinaciones. por alguna enfermedad psiquiátrica. Así que. nos vamos a encontrar con hartas cosas que nos pueden dejar como marcando ocupado. Ah, no se ve nada. La tierra de la bruma de la niola. El no bueno de Helm. En la entrada ya hay un montón de muertos que han tratado de llegar hasta este punto Ya han terminado así En La no observan a ella, la no, no observan a nosotros. Aunque creo que nosotros somos parte de las voces. Solo que no lo hablamos. to it by now after so many years but the darkness it just builds onto itself growing stronger towering over her you might try and ignore it turn away it's always there just out of sight where you're most vulnerable it's like it knows that just enough light es todo lo que necesitas para ver su sufocante poder. Ok. Es una senua performance. Melina Jurgens. Jür Creo que así se llama la actriz que, que hizo el modelo o de quien se basaron en el modelo para hacerse. Estamos jugando esto para esperar el. Creo que ya lo lanzaron, el 2. Quiero ver si lo. Cuando lo pasen a PC, poder jugarlo igual. Sin spoilers, sin nada. Pero creo que este minuto solo hay, hay trailer, del, hay trailer del, del juego, así que sería muy bueno poder jugar la segunda parte igual. tiene miedo oh, she heard us. there's no, going back. no hay vuelta tal muchachos ahí ahí no a world that conspired to cause so much suffering. No hay nada que volver a ver y más que esperar. ¿Por qué no te juegas? Yo tengo un papel en to esta historia. To play in this story? Mm. Yo soy la historia, compadre. Es parte de la historia. Vamos. Focus. Estoy viendo los comandos antes, así que... Porque no, no, no, en el tutorial no te dice que tienes que presionar para tal o tal cosa. Vamos no a pasar por aquí. Que cuando se pone esto oscuro La oscuridad viene Ok, hay que correr Dios mío El río de puñales, lo dicen por las lanzas que están ahí, ¿cierto? O porque mataron a toda esa gente. Ahí está la cabeza. ¿Y se comunica con la? Yeah. You go see that? there's no doubt about it. The, the hell, him, is in Helheim. And the goddess Hella holds his soul there, okay. her dear beloved, dear. Dillian, su amado. Vamos a buscar a este cabrón entonces. Ahí ¿sí? dice, ¿por qué? ¿Por qué me está preguntando por qué voy para acá? ¿sí? ¿Qué van a, a ver si puedo subir este barquito. Sube. No. Me de que por el río no se puede. Hay que, hay que pasar por el puente. Hay que correr. Al pie del, del coso este. Del puentecito. Tan pulento lo escenario, ¿eh? Tengo la gráfica a tope. Sí que podría ir mal de repente. Este es el puente y no tiene el nombre. Bueno. Hay que cruzarlo, ¿no? ¿Ocho. Un montón de naufragio. Tiene pinta de que hay que subir por ahí, ¿eh? Pero hay camino por acá, a ver. Sí, sí, sí. Hay que subir por ahí. Eso de ahí arriba conecta con el puente. Estamos en modo de estas piedras. Los hombres hablan de nueve mundos. El mundo de los hombres se llamaban Midgard. Los dios de cielo mueren en Asgard. Los dios de la tierra la mueren el agua y el mar mueren en Vanaheim. The good elves dwell in Alfheim. Ellos nos cuentan. Esas piedras Nos cuentan la historia de la mitología de los de los vikingos. ¿Fog dice? dijo Foggis. <risa> ¿Qué que pasar por ¿Qué no puedo pasar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué no no, no, ¿Qué pasa? ¿Qué hay que Pero. ¿Qué ahí está. ¿Y esto? ¿O oh, se ve oscuro? Let's go. que No. No Don't Don't kill kill me. me No me mates I Find I live longer. Está way. me un poquito alterado, el cabrón. coro are be... you? It's just truth. The me ¿Es mentiroso? A liar. He's <laughs> le dio It's Si me deja acompañarte. No sé si queremos un mentiroso por un guía, ¿eh? Es como un gel volume and you too will see what's hidden in plain sight. I can see one. hold it in your mind's eye. find one like it to open the gate. It's near. focus focus it's oh. gate ah gate las la ah Ya ya. yeah. yeah, yeah. Focus. O sea, cuando te dicen focus te, te dan la pista de que están están cerca esas cosillas. Pero ahí estábamos ahí antes. Bien. Pero... ¿Tengo que ir por el otro lado? El puente está por el otro lado. ¿O estoy dando la vuelta? No entiendo. Quizás pase por acá arriba, por acá arriba. Claro, claro, por aquí arriba, por aquí arriba. Me va ayudando con el derecho, ¿eh? O sea, el izquierdo guía. Voy a ir hacia adelante con el izquierdo, no más bien, pero con el derecho voy guiando si me... Si me tambaleo. Escucha la victoria de este cabrón Gigante sí, Hila. Hija de loco, ¡Oye, qué oscuro! worse on a fathers the ¿no? no veo nada? father eh, cast her down into hellheim and gave her power over in all of the nine worlds only hella can resurrect the y hasta que apenas se vea la imagen de más abajo. Ahí está. Ahí sí. Que no veo nada porque como tengo esta luz en la, en la cara. Ok. Aunque la puerta oscura era solo esa. Tengo que abrir esa puerta. Okay, ok, ok, ok, Sí, sí, sí, empújalo, empújalo. <ríe> y se ríen las tipas. ok batalla cap no cap Ok No estaba hablando con nosotros, ¿cierto? Creo que estaba hablando con la oscuridad Batalla. Ya me muevo. Ya ok con este esquivo y rueda. Con este pego, con este pateo y qué hago con este? Con este. No, con este no hago nada. ¿Qué hago con este? Me cubro. Ah ya. Yeah. Le voy a dar uno fuerte ahí. a ver. A ver, no, no, no, no, no, no, no, creo que no, no, no, no, adelante y sí vamos uy pero ¿Ok? No veo nada. What? Yo pensé que le había subido el brillo. <risa> no, no, no, era, era parte, era parte de la escena. ¿Y ese grito? Que se le como, que se le como que se le secó la cara con que se le secó la cara con como que la sangre se le secó por dentro a vision I want to come pour sans the darkness does not bargain it does not reason it is raw And now it has taken hold. It will spread towards her head, the seed of the soul, until there is nothing left of her. No. All of her suffering will have been for nothing. It's just a matter of time. Claro, pégale, pégale. Su misión habrá llegado a su fin. Y se habrá perdido todo el progreso. O ¿Si hay que evitar morir. No entiendo. Las batallas más difíciles se libran en la mente. Eso es lo que Dillian le enseñó. Con cada derrota, la oscura crecerá y pronto se va a su alma. Pero por ahora, al menos, todavía tiene control de su mente. she will fulfill her vow. Ok, para abrir esta puerta tengo que pasar por esas dos. Dos dioses. Ok. Voy a concentrarme en este. vamos? Which melted from the sparks from the south. The power of the darkness gave life to the dripping ice and the first giant was born and was named Emir. The ice continued to drip, and the power of the void became okay, <laughs> a lo whose ¿El milk fuego? fed the giant. That's right, a car, but you weren't expecting that. Una vaquita. Bueno. Eh, creo que... Lo dejamos aquí. Sorry por lo... De la, la nariz. Eh, nos vemos en el siguiente. Yo creo que con media horita está bien. Si se alarga una zona más. Quizá le dé un poquito más de tiempo. Pero esta... Tiene pinta de que van a ser distintas zonas. Así que lo vamos a dejar abierto mientras. Y... ¿Y eso? ¿Vamos a ir zona por zona? Porque si no... Es que ...haciendo... Ah, esto debía verlo. Dejo para el siguiente video. Oh, que está enojado. Ok. Oh, que está picado? así que está picado. Bueno, lo dejamos hasta aquí en eh, la puerta del señor del fuego. Tenemos que termine de hablar.